Nunca creía hacer esto, pero chicos, ha llegado el momento. Hoy es el día en el que veré menos de snap. ¿Qué? Eh, eh, Mike? Jejeje, je, je, te despidieron a ti. Jejeje. Je, je. Bueno, pero al menos no me entré a un traje por miedo a los fantasmas. ¡Oh! Buena esa, Mike. Buena esa. El Mike es un crack, gente. ¿no? Los animatrónicos cuando los ves en las cámaras. Ahora todos hagan pose de te voy a romper tu madre. <risas> es el peor chiste que he escuchado porque me estoy riendo. Hay dos tipos de chicos. Tengo frío, Bonnie. Aquí tienes mi suerte, bombón. Te amo. Yo también tengo frío, Foxy. Demonios, Manguel, no puedo controlar el clima. <risa> es mujer, es hombre, es hombre. <risa> no sabemos si soy gommy, es, es chica o mujer. Tal vez es gay, no lo sabemos. El único animatrónico que no te mata, todos lo odian. Es el animatrónico que más te mata. Es el favorito de todos. Realmente sí, gente. Realmente sí. Cuando por fin completas, completas todos tus pecados de los asesinatos y accidentes que cometiste. Por fin descansar en el fuego, carita feliz. Budaún, estarás en el infierno por toda la eternidad con tus asesinatos. Estaré, estaremos en el infierno tú y yo, papi. Tomaré venganza todos los momentos. Eh, aún mueras, Vincent. Tú y yo somos lo mismo. Pero siempre regresamos. Tipos de alumnos. El que escucha música. El que se duerme en clase. El que come en clase. El que no entiende una madre. Tal vez no seamos el mejor juego. No tengamos los mejores gráficos. Ni la mejor historia, pero... Le estamos dando de comer a cientos de youtubers. No les van a da dar de comer, gente Este eres tú Cuando tu amigo se come tu pizza Mientras estabas en el baño <risa> Bueno, yo La vez que fui a un McDonald's está con mi hermana, con mi mamá y yo ahí, normal Vengo yo y me voy al patio de juego. Entonces No, no me fue el patio de juegos sí me fue al baño entonces, yo siempre, no sé por qué, cuento mis, mis papas fritas con la comida que tenga. Estoy bien raro. Y cuando vuelvo, no está toda la que conté. Había como 17. Y yo, ya se la comió. <risa> y eso mismo hice yo, gente. Eso fue lo que hice yo. Oiga, vendo globitos, ¿no quiere uno? ¿No me quiere comprar uno? Ah, está bien. Foxy, ¡Cómprale un globeto al Analizamos. Podemos ver a Balloon Boyd Noy, Freddy, Toy Bonnie, Mangle, Foxy y la guitarra de Bonnie. Vivo, vivo, gente! Es un guardia que se pasa cinco noches en la pizzería Freddy durante seis horas. No aparece ningún ladrón. <risa> Scott, lo siento Bonnie, pero no tendrás versión sé Desde aquel día, algo cambió dentro de los <risa> La venganza no es un concepto que, practiquemos, que practicamos en mi planeta. Oh, qué bueno. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? Please Deposit five Por favor, deposite cinco monedas. Esa frase casi me da un Ah, oh, Dios mío. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si es así, dad like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal, nos estamos viendo en un nuevo video, adiós.